Mantec bachillerato en Nuevas Tecnologías, Proyecto Imagina. Presenta Python ¿Cuáles son las características de Python? Propósito general Se puede crear todo tipo de programas. Multiplataforma Se ejecuta en diferentes sistemas operativos o plataformas. Multiparadigma Combina propiedades de diferentes paradigmas de programación. Orientado a objetos, Imperativa y funcional. Academia Más. WhatsApp 55 38 36 09 66. Fantech, Bachillerato de Nuevas Tecnologías. Gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima.